Bueno, buenas tardes, eh, gracias por venir, gracias a la organización por haberme invitado. Eh, eh, para mí, un, una charla un poco extraña, ¿no? Eh, no estoy acostumbrado a venir a, a la universidad, eh, eh, he vivido la universidad como todos, pero eh, no estoy acostumbrado a venir a dar charlas a la universidad. Eh, bueno, voy a empezar, eh, soy profesor de matemáticas, me agrada saber que de los cuatro profesores innovadores que, que venimos esta, ta esta tarde eh, a hablar aquí, el 50% son de matemáticas, ¿no? porque María y yo somos compañeros de carrera. Eh, eso les puedo asegurar que no es un reflejo de la secundaria. Eh, eh, bueno, el caso es que, escuchando a Lucía, eh, que la ha escuchado varias veces y, y me encanta, pues me doy cuenta como somos como una especie de lobos solitarios, ¿no? Y que cuando nos escuchamos el uno al otro, eh, reconocemos muchas cosas que, que nos han pasado y que, y que nos pasan muy similares, ¿no? En mi caso, yo el, el mensaje de hoy lo voy a, a centrar en mi materia, eh, matemáticas, ¿no? Y lo que voy a intentar contarles en 20 minutos es la transformación que he sufrido. La innovación es una transformación continua. Y tienes que tener eh, ganas de cambiar si no tienes ganas no se produce ese cambio, ¿no? Entonces yo los últimos, esta, este camino puede ser de los últimos, podría decir 15 años, pero vamos a poner los últimos 10 años, ¿no? Y eh, yo inicialmente era muy tecnológico y, y, y me, me encantaba utilizar la tecnología. Lo que pasa, ahora se los cuento cómo usaba la tecnología, eh, en ese camino me he encontrado un montón de cosas, eh, entre ellas, esa tecnología se ha ido haciendo transparente, es decir, ya me importa poco y como decía Lucía antes, el programa que utilicen me da igual, voy a utilizar el que se utilice en ese momento y ya está. Eh, y por ese camino pues, he aprendido cosas de cómo llevarlo al aula, esas metodologías, eh, el trabajo competencial y demás. Bien. Esto que está aquí es la ponderación, que yo siempre cuento, de cómo utilizaba hace 10 años yo eh, la tecnología, en la que la T de Tecnología, de la Información y la Comunicación, tenía el protagonismo. Yo ahora mismo me acerco infinitamente más a esto. Es decir, la tecnología se ha hecho pequeña, me ayuda, es una herramienta, pero lo realmente básico es la información y, sobre todo, la comunicación de esa información. Entonces, yo me he dado cuenta que uso te tecnología, y, pero que el proceso fundamental por el que pasa mi alumnado, es por el transformación, la transformación que también comentaba Lucía, de esa información. Ellos transforman esa información y la vuelven a difundir, a comunicar. En esa transformación ellos están aprendiendo, pero además están enriqueciendo el entorno, enriqueciendo todo. Están creando. Cosa que, que es muy importante en, en una escuela de hoy en día, que es que no seamos sujetos pasivos, sino que seamos creadores también. Y bueno, hoy traigo algunos vídeos porque me gusta mostrar de lo que les estoy hablando. No sé si funcionarán, les digo tres casos eh, concretos, o tres cambios concretos. La tecnología y la comunicación se mueven transversalmente por toda mi docencia. Y les, eh, en esos tres casos concretos voy a hablarles de cómo han variado los instrumentos de evaluación, eh, cómo utiliza ahora materiales manipulativos de otra forma, y la metodología. Los instrumentos de evaluación, antes hacía exámenes nada más, ahora hay un abanico de instrumentos de evaluación que puedo utilizar para saber si el alumnado ha aprendido o no. Hay una herramienta extensa y variada, y cada uno de esas eh, instrumentos de evaluación tiene tecnología que la apoya, con la que se pueden evaluar. Entonces, hay un montón de programas que me da igual, como decía antes, el nombre de los programas, pero puedo utilizar esos programas para saber cómo mis alumnos hacen tal cosa o tal cosa. Eh, pues eso es una de las cosas que he cambiado. Ya no solo hago exámenes, sigo haciendo exámenes para las cosas que necesito y hago otras cosas también. Y ahí he descubierto una cosa fantástica, que es, eh, he empezado a conocer y a escuchar a mi alumnado en otros ámbitos y a aquellos alumnos que yo, Estaban callados y yo pensaba que no se enteraban de nada. Resulta que tienen cosas que decir y me las dicen. Y no son cosas de sus amigos ni su novia ni su, sino cosas de matemáticas. Están, me hablan de matemáticas mis alumnos. Entonces, como un ejemplo de esto, voy a tenerme que acercar aquí un poquito, a Antonio. Sí. No, no te preocupes. Yo creo que, más o menos, bueno, voy a poner un, una pequeña, un pequeño fragmento. ¿Ustedes creen que las funciones matemáticas no pueden bailar? Es la pregunta. ¿Las funciones matemáticas pueden bailar? Bueno, pues les voy a poner a mis alumnos, solo voy a poner un trocito, porque con el tiempo que tenemos... no, no da. ¿Qué es eso? No sé. pues es un trabajo de la... un baile de funciones. Sean todos bienvenidos al Valle de Funciones. A continuación voy a proceder a presentar a nuestros participantes. Hola, me llamo Sara Rodríguez Fernández y a continuación voy a describir estas dos funciones. Una parábola y una recta. Bla, bla, además, bla. No tiene ni máximo ni mínimo. Y tampoco es continua ya que no se puede... que exponer una función... ...interesante es ver cómo las seis funciones se acercan... Y... Ellos describen las funciones, las características de funciones. Y después... ¿Las ponen a bailar? En el desarrollo del vídeo, y lo que hace bailar las funciones son variables. Entonces esos parámetros, haciéndolos variar con un programa adecuado hace que cambien, y al cambiar las variables, hace que se muevan las funciones. Si además le pones un color aleatorio, una palabra de mi materia, pues van surgiendo colores, y si van dejando el rastro, pues se produce ese baile, el baile de las funciones. Que antes han descrito sus características. ¿no? Bien, se me quedó abierto por ahí, creo. Bien, eso es un instrumento de evaluación. Yo puedo evaluar si saben describir las características de una función con ese instrumento. Me hacen un vídeo, me construyen la función, los parámetros, todo, y me dicen la, las características que tienen, los máximos, los mínimos, las asíntotas, todo. Me lo cuentan y después las ponen a bailar. Creatividad al poder. Entonces, de la segunda parte saco información para mi criterio de matemáticas de uso del programa GeoGebra, pero, pero no me importa, la saco en la primera parte, pero los alumnos se expresan. Bien, hay una cosa, eh, a lo largo de la historia, eh, en la educación siempre han venido las modas y que han ido cambiando, pero esto es una cosa en la que creo que la tecnología lo está cambiando, eh, no tiene precedentes lo, la cantidad de posibilidades que tenemos ahora con la tecnología. Y el problema que estamos teniendo es cómo inventarnos lo que tenemos que hacer, porque nos los tenemos que inventar. Otra de, la, de las partes, el método Singapur lo, lo hace muy bien, es el tema manipulativo, o sea, tocar las matemáticas. No les, traía un problema, pero no se los voy a poner. Esa manipulación de primaria, de primeros cursos de secundaria, eh, se convierte en manipulación a través del ordenador, con programas como GeoGebra, que es con el que acaban de ver, que hacían las funciones. Ahí se manipula, se manipula, y a partir de ahí, ellos hacen una cosa que nosotros nunca hicimos, que es investigar en secundaria. Entonces, una investigación, no lo traje, es el siguiente vídeo. Lo tengo por aquí, creo. Aquí. Eh, un, día me planto, un día me planto en, en clase con un spinner en la mano. Eh, un spinner es eso: el año pasado se puso de moda y en secundaria todos los chicos tenían un spinner. Bien, me planto un viernes a última hora con un spinner en la mano, así lo hago rodar y le digo a los chicos, chicos, el primero que me haga el modelo matemático de este spinner y me lo mande por correo con su construcción, se lo regalo. ¿Vale? Eso fue un viernes a las 2 de la tarde. A las 3 y 25 empezaron a llegarme los correos de los vídeos hechos por los chicos en el que construían el spinner. Jorge se ganó el spinner. Para hacer un spinner, lo primero que tenemos que hacer es un polígono regular de seis vértices. Espera, Luego, ya, ya somos... creamos puntos medios, aquí, así, de esta manera. Bien, le doy un poquito para adelante. Hacer lo que viene siendo... Él construye el spinner, y este, este, el la spinners. forma en sí, la pero forma lo construye, un niño de primaria puede construir es esa forma. Pero claro, ahora mete una variable ah. eh, que es el giro, la variable giro, y no, no la llama gira a 45 grados, sino gira una alfa. Variable. Alfa es una la variable velocidad. que él hace que se mueva a 360 grados. Entonces, cuando le, que le hace que le todo se eso se, se mueva a 360 grados, grados, grados, que es lo que a va, va a hacer ahora, a la parte de simetría... Rotar alrededor de un punto, marcamos todo el, spinner, rotara, marcamos el centro y en grado, en vez de 45, vamos a llamarlo. Ah, ahora se nos queda este spinner que se mueve, pero ya tiene el movimiento modo. y nada. Bueno, al final acaba siendo. Y lo no muy rápido, uno iría más rápido. El spinner. <risa> y ya está. Bien. Eh. Yo siempre pregunto lo mismo después de poner este vídeo. ¿Quién de nosotros cuando estaba en secundaria, edad de cuarto de la ESO, era capaz de que el profesor le dijera, hazme el modelo matemático de X, lo que fuera, y éramos capaces de dar el primer paso? Que levante la mano esa persona. ¿No? ¿Qué tiene Jorge que no teníamos nosotros? Bueno, lo tengo clarísimo. La herramienta. El GeoGebra. El GeoGebra, yo le facilito esa herramienta para que investigue. Y efectivamente, hay una competencia que es aprender a aprender. Él busca cómo se hace. Pero después, al yo hacerle explicar cómo lo construye, no estaba explicando copiando de otro lado. Estaba él cambiando esa información que decíamos, transformándola y comunicándola. Y eh, esa es la sede de comunicación última. Y ahí está él aprendiendo en ese proceso. Y bueno, y por último, bueno, yo me he convertido en todo eso, gestor de espacios, tiempos, estrategias, herramientas y, y disfruto más. Es decir, yo ahora, el trabajo es el, la preparación de mis clases, es el trabajo. Cuando llego al aula disfruto como un enano porque cuando has preparado bien todo eso, los ves a ellos trabajando y realmente me llega a aburrir porque, porque no tengo que hablar, porque ellos están haciendo su trabajo. Por ejemplo, cuando les llevas una gamificación bien, bien preparada, el tercer punto es el cambio metodológico. Eh, pues yo también no soy un profesor que utilice solo uno, sino voy cogiendo lo mejor de lo que voy encontrando. Otro de los juegos que se, que han, se han puesto de moda en los últimos años es el Clash Royale, es un juego. Y yo lo que hice fue montar, en este no voy a poner el vídeo, para, para ya ir de tirón hasta el final. Monté ese tablero con un tablero digital. Son ocho fases, ¿no? En cada una de las fases hay, fíjense, una batería de actividades, pero esas actividades eran operaciones con polinomios. Y un vídeo al lado, si ven que tienen la, el símbolo vídeo, donde, donde explica cómo se hacen esa actividad, esas actividades. De forma que no me necesitaban. Ellos iban avanzando en grupo, se ayudaban. No podía ver en un grupo a alguien que estuviera a dos niveles más de distancia. Es decir, si el empollón estaba a nivel 5 y el que iba más lento en el 3, el empollón no podía pasar 6, 6 hasta que no hiciera pasar al de nivel 3 al 4. Es, ahí está el trabajo nuestro. Esas son las herramientas que nosotros ponemos sobre la mesa para que se produzca aprendizaje entre iguales, que se ayude, para que no vaya cada uno a lo suyo. Esos son, realmente ahí está la planificación nuestra. ¿no? Entonces, bueno, lo hicimos y puse cartas a, a medida que ganaban, los incentivos de los juegos tenían cartas, cartas de matemáticos, ahí está Ruffini, está Tartaglia, está, y iban ganando puntos para la prueba final de cazar al monstruo. ¿no? Y en la prueba final era un examen, pero yo los mantenía en la película durante todo el tiempo y ellos sabían que era un examen, pero se lo pasaban pipa. Y se lo pasaban pipa y como tenían los vídeos, ellos llegaban y decían quiero pasar de fase nada más entrar en el aula. ¿Por qué? Porque ellos mismos habían visto el vídeo de cómo se hacían las bicuadráticas, por ejemplo, algo que no sabían de antes, se lo habían estudiado, venían y ya eran capaces de subir ese nivel sin yo haber intervenido, cero, para enseñarles nada. Bien. Bueno, pues el eh, factoriza el monstruo es la actividad y ahora les voy a mostrar, para terminar, lo que pusieron los alumnos de, de feedback, ¿no? Al final, ¿qué, ¿qué pensaron los alumnos de la actividad? Y esas son las barras de, de si creen que han aprendido, bueno, del 1 al 5, ¿no? Eh, que si se han motivado y demás. Eh, cuando... Cuando les pregunté, ¿les gustaría repetir este sistema de juego con otros temas? La contestación fue rotunda. Fue, los 47 alumnos dijeron que sí. Y eh, cuando les pregunté que cómo se habían sentido, me regalaron esas palabras que aparecen en ese corazoncito ahí. Eso es lo que me regalaron. Les recuerdo que soy profesor de matemáticas. No, lo digo... Bien, así que nada, yo eh, ya acabé, simplemente este cambio me siento en, en, en modo cambio siempre, pero es que me siento así bien realmente, eh, investigando, y lo que sí noto es que mis alumnos lo agradecen, lo agradecen, entonces tiene que ver también con, con la felicidad personal y la felicidad también que proyectas ¿no? a, a tu alumnado. ¿no? Así que nada, muchas gracias. y. Thank <laughs>